Hola, buenos días. Eh, primero que nada, disculparme por no haber podido estar, por motivos personales ajenos a mi voluntad, no he podido compartir esta mañana con todos vosotros y con mis compañeros de mesa. Eh, me, hubiera podido, me hubiera encantado estar ahí. Para, para hablar de, de telangiectasia hemorrágica hereditaria con todos vosotros, pero bueno, eh, dentro de lo que cabe, pues eh, he querido haceros llegar este vídeo un poquito para eh, no dejaros colgados con la presentación. Yo soy Ricardo Gil, adjunto de medicina interna del Hospital La Feira y actualmente soy el responsable de la consulta de, de enfermedades minoritarias. Mi título, el título de la sesión que voy a dar se titula Telangiectasia hemorrágica hereditaria mucho más allá de los sangrados. Estos tres señores son los señores Osler, Rendu y Weber. El señor Osler sabéis que es uno de los padres de la medicina moderna y allá por finales del siglo XIX describieron el síndrome de Rendu, Osler, Weber. Ya sabéis que en esa época era muy típico ponerse el nombre del síndrome que se estaba describiendo en ese momento, las personas que lo habían descrito. Y bueno, parecía que se caracterizaba por un pacientes que tenían tanto epistaxis como telangiectasias a nivel, a nivel cutáneo. Pero, como todos ya sabéis, realmente las, eh, la la, la semáfora hereditaria ya no es solamente un tema de epistaxis, ni siquiera es solamente un tema de sangrados, de malformaciones que tenga uno en el tracto digestivo, sino que hay muchas más cosas, muchas más cosas que son las que vamos a ir comentando. Quizá podríamos de, de, eh, dividir. El tipo, de malformaciones, perdón, el tipo de manifestaciones en dos, en dos grandes grupos, los que están asociados a las malformaciones arteriovenosas y los que no están asociados a las malformaciones arteriovenosas. Ya sabéis que los tres sitios fundamentales donde hay eh, estas malformaciones, aunque virtualmente pueden aparecer en cualquier parte del organismo, son a nivel cerebral, a nivel pulmonar y a nivel hepático. A nivel pulmonar, eh, ¿qué es lo, perdón, a nivel cerebral, qué es lo más frecuente que puede dar? Pues bueno, lo más temible y lo más frecuente son las hemorragias. Sí que es cierto que las malformaciones arteriovenosas de las telanficases hereditarias tampoco tienen una excesiva tendencia al sangrado, pero están descritas, vamos que sí están descritas, y seguro que alguno conoce, algún paciente conocéis, o algún compañero familiar que ha tenido alguna hemorragia de este estilo. Y la verdad es que son unas manifestaciones bastante bastante invalidantes y bastante peligrosas y que pueden llegar a mermar bastante la calidad de, de la vida. Pero bueno, hemos dicho que no íbamos a hablar de hemorragias, así que nos vamos a olvidar un poco de esto. Al final, eh, al final una malformación cerebral, una malformación arteriovenosa, lo que va a provocar es que tenemos lo que se llama un aloe, que se llama, ¿Qué significa un loe en árbol médico? Es una lesión ocupante de espacio. Y una lesión ocupante de espacio a nivel cerebral puede hacer básicamente dos cosas. Si está en una zona delicada puede provocar una irritación de la zona adyacente y llevar a lo que son la aparición de crisis compulsivas, por ejemplo. En cambio, esta misma malformación en otras zonas puede llevar a lo que se llama focalidad neurológica. ¿Qué quiere decir esta focalidad neurológica? Pues que semejaría a lo que puede parecer, por ejemplo, en un ictus o en un tumor cerebral. Es decir, por ejemplo, una persona que de repente tiene una afasia, es decir, deja de poder comunicarse. O tiene una hemiparesia derecha, es decir, deja de poder mover el cuerpo derecho. ¿De acuerdo? Estas cosas pueden estar provocadas tanto por la malformación arteriovenosa, que va creciendo, o también si aparecen de forma aguda, nos haría sospechar quizá más, un tema de una hemorragia. Pero bueno, en principio no tiene por qué sangrar simplemente el propio crecimiento o incluso factores externos como puede ser un paciente que en el contexto de... Una, cualquier alteración electrolítica, una infección, lo que sea, que provoque una merma de sus capacidades, puede acabar llevándole a, a tener una, una de estas manifestaciones. Y luego también es posible que genere una hipertensión intracranial. La hipertensión intracranial se genera fundamentalmente cuando hay una obstrucción de los conductos que van drenando el líquido cefalorrequidio y puede llevar a un acúmulo de, de ese... De ese, de ese líquido provocando una hidrocefalia y las consecuentes hipertensión hipertensión. En cuanto a las asociadas a las más pulmonares, podemos distinguir dos tipos. En realidad esta distinción es un poco arbitraria, pero bueno, están las que cosas que son independientemente del tamaño, que es cierto que en casos muy pequeños no se dan, pero bueno, a grandes rasgos son independientemente del tamaño, y los que pueden aparecer en un tamaño ya más grande. ¿Cuáles son? Pues por un lado el ictus paradójico y por otro y el acceso cerebral y por otro el efecto son Ahora hablaremos un poquito de las dos cosas y veremos qué es. Bueno, para empezar hay que saber esto qué es. ¿vale? Aquí tenemos un esquema muy sencillo de la circulación, del sistema circulatorio del organismo. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Que la sangre llega al ventrículo izquierdo, se bombea, irriga todo el organismo, pasa a los capilares donde cede su. Su oxígeno a los tejidos y ya recuperamos una sangre venosa, es decir, una sangre baja en oxígeno y rica en CO2. Esta sangre llega por aquí, vuelve a la aurícula derecha, bueno, va a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y es aquí cuando es expulsada hacia la arteria pulmonar. ¿Vale? Entonces, a diferencia de la arteria, del resto de arterias, la arteria pulmonar tenemos una sangre que es muy baja en oxígeno y concentrada en carbónico. Esta sangre llega a los capilares pulmonares, se oxigena y vuelve otra vez por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y volvemos a empezar. Esto que parece, bueno, pues podéis decir, para qué me explicáis esto, pues bueno, tiene su sentido porque si no, no acabaremos de entender el porqué de las siguientes manifestaciones. ¿Por qué? Porque habitualmente los pulmones actúan como un stop, es decir, si tenemos por aquí coágulos, bacterias o lo que sea, también actúan como una especie de filtro y provocan que los problemas que hay en la sangre venosa no pasen al, al corazón izquierdo y vuelvan a la sangre arterial. De acuerdo. Cuando tenemos una malformación arteriovenosa, y no hace falta que sea una malformación arteriovenosa especialmente grande, lo que tendremos es un cortocircuito, es decir, directamente saltaremos... De la circulación venosa, perdón, de la circulación arterial pulmonar a la vena pulmonar. Y eh, tanto aquí como puede pasar en otras zonas del organismo. Pero bueno, ahora fundamentalmente estamos hablando de esto. ¿Y esto qué va a provocar? Pues eh, lo que se llaman émbolos paradójicos y émbolos eh, sépticos también paradójicos en realidad. Esto va a llevar a la aparición de. Eh, ictus paradójicos, es decir, por ejemplo, una paciente o un paciente, digo una porque esto es más frecuente en mujeres, que tenga una trombosis venosa profunda, ¿normalmente qué pasaría? Pues que cuando se soltara un coagulito, lo que tendríamos es que ese coágulo se enclava en el pulmón si es pequeño puede pasar inadvertido, pero si es grande, grande puede dar un, un trombopulito pulmonar. En este caso, como tenemos esa malformación vascular, lo que va a provocar es que ese coágulo se suelte y directamente se vaya al cerebro de acuerdo, y pueda provocar un ictus. Parecido pasaría cuando, en este caso, en vez de ser un émbolo, digamos, estéril, es un émbolo que tenga bacterias. Entonces, lo que vamos a provocar, o oh, en una situación de sepsis, esto va a provocar que puedan aparecer, por ejemplo, accesos cerebrales. Es por eso que muchas veces os comentamos, siempre que vayáis a haceros alguna manipulación dental más o menos importante, es que hay que tener especial cuidado con tener eh, una profilaxis de antibiótica. Bueno, pues nada, como ya hemos visto, esto es la circulación y los problemas que daría tanto a nivel de los accesos como a nivel de, de los... En cambio, el otro efecto que hay que nombrar es el efecto SUNT. ¿Aquí qué pasa? Pues que esto es lo que pasa habitualmente, ¿no? Que tenemos una circulación arterial oxigenada que se junta con una arteria venosa que no está oxigenada. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí lo que tenemos es que llegaría una, una arteria, eh, una sangre arterial, perdón, poco oxigenada como toca por la arteria pulmonar, pero lo que tendríamos es que se hace una comunicación y sin oxigenarse, porque esas malformaciones no son demasiado funcionantes a nivel de oxigenación, pasa a eh, una circulación izquierda. Con lo cual, a la venas pulmonares, y otra vez a ventrículo izquierdo, izquierdo ventrículo izquierdo, y volvería a la circulación izquierda. Con lo cual, estamos teniendo una sangre mucho menos oxigenada que se está mezclando con la sangre, digamos, eh, normal y que toca. ¿Qué nos va a provocar esto? Pues de forma progresiva podemos tener eh, distintos problemas problemas. Se me ha pasado la batalla. Eh, el problema es que podemos tener fundamentalmente es que tengamos una disnea, es decir, una falta de aire, pero que además nos aparezca una descensión de la saturación, una cianosis y podemos llegar a tener problemas de insuficiencia respiratoria, incluso en algunos casos llegar a necesitar oxígeno. También puede aparecer, por ejemplo, poliglobulia, es decir, aumento del número de eh, glóbulos rojos, que lo que provoca es, eh, o sea, lo que hace es intentar compensar esta falta de oxígeno, o por ejemplo, la aparición de acropaquias, que son los llamados dedos en palillos de tambor. Pasamos a las malformaciones hepáticas y las malformaciones hepáticas pueden dar diversas de esos problemas. Por un lado, puede dar la insuficiencia cardíaca de alto gasto. Esto quiere decir que como tenemos eh, tantas malformaciones, esto realmente puede aparecer en, en las malformaciones en cualquier punto, ¿no? pero fundamentalmente se describe típicamente en las hepáticas. Como tenemos tantas malformaciones, eso genera una disminución de las resistencias vasculares periféricas, lo que baja, lleva a, una sin bajar un, el, el gasto cardíaco, lo que provoca es que tengamos una clínica de insuficiencia cardíaca asociada. Pero quizás los más importantes y las más llamativas son la encefalopatía hepática, la hipertensión portal y la suficiencia hepática. También puede haber afectación biliar si, por ejemplo, las malformaciones obstruyen la salida de, de la vesícula biliar, pudiendo llevar a coledocolitiasis, colicistitis, etcétera. Pero no vamos, hablar, no vamos a hablar de eso. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Pues bueno, en condiciones normales, el intestino, sabéis que está lleno de bacterias. ¿vale? Esas bacterias eh, cogen los alimentos, los degradan y generan lo que se llaman tox bueno, toxinas. ¿vale? Aquí se absorbe todo este nutrientes, etcétera, pero también se absorben estas toxinas. Y lo primero que va a hacer el, la circulación es pasar por el hígado, el hígado depura estas toxinas y no le deja pasar. ¿Qué pasa cuando hay una malformación arteriovenosa? Lo mismo. Lo mismo que pasaba antes realmente. Las toxinas, como llegan a esto, y aquí no hay capilares ni hay nada, es todo un paso directo de un lado a otro, y esas toxinas pueden pasar libremente. Y estas toxinas, cuando se acumulan, pueden llegar a afectar al cerebro y dar lo que se llama una encefalopatía hepática. Esto es muy típico de los pacientes con cirrosis. En los casos de pacientes con rendu o'sler que en la gesta hemorrágica, no hace falta que lleguen a desarrollar un, una cirrosis para que les pase esto. Simplemente si tienen bastantes malformaciones de este tipo, pueden provocar esto. Y esto que va a llevar? Pues una clínica, por ejemplo, de enlentecimiento, somnolencia, bradipsiquia, incluso cambios de comportamiento, que puede oscilar mucho, incluso en casos graves puede llegar hasta el coma. También puede provocar hipertensión portal. ¿Y esto qué es? Esto de aquí es un paciente con un, bueno, es un hígado cirrótico ¿vale? Es decir, un hígado que ya está afectado. No es, no es el caso, a lo mejor, que por un reto, ¿vale? Pero viene a ilustrar lo que pasa. ¿Qué pasa? Este hígado, digamos, que está tan fibrosado que no deja pasar bien la sangre. ¿Vale? Entonces la sangre que está recogiendo tanto del esófago como del bazo, etcétera, se va acumulando y va a provocar lo que se llama por un lado varices esofágicas, por el otro lado va a provocar ascitis y por otro lado eh, un aumento del tamaño del bazo. Este aumento del tamaño del bazo, que se llama esplenomegalia, puede provocar además una disminución de las plaquetas, con lo cual más riesgo de sangrado. En cuanto a las varices también es un, un foco de sangrado muy importante y las citis lo que provoca es una edematización, una retención de líquido dentro del abdomen. A nivel de la cirrosis hepática, esto es lo que pasa normalmente. Pero en pacientes con renduosler, lo que pasa es que en ocasiones hay tantas malformaciones que o están puestos en sitios tan puñeteros que puede asemejar una, un proceso de insuficiencia, perdón, un proceso de cirrosis sin haberlo desarrollado realmente. Ya saliéndonos un poco de los que hemos comentado, otra manifestación de las malformaciones y que es curiosa es cuando una paciente, por ejemplo, se queda embarazada. Una de las están descritas y hay que tener cuidado porque estas malformaciones pueden aparecer también en la médula espinal. Si aparecen en la médula espinal... Cuando cogemos y pinchamos, podemos hacer eh, un hematoma epidural bastante importante si tenemos la mala suerte de pinchar una de estas y llevar a consecuencias graves, porque puede llegar a una paraplegia y problemas eh, bastante serios. Con lo cual, es recomendable siempre hacer resonancias en pacientes cuando les vamos a hacer eh, una epidural o, por ejemplo, cuando están embarazadas, de cara a la futura anestesia. Y, y luego tenemos las no asociadas a las morfaciones vasculares. ¿vale? Quizá la más conocida es la hipertensión arterial pulmonar, pero hay otras también, la poliposis intestinal familiar o incluso problemas vasculares de la aorta. En cuanto a la hipertensión pulmonar, hemos hablado que tenemos la de alto gasto, que se asocia a malformaciones en todos los niveles, y también tenemos la hipertensión de bajo gasto. ¿Qué pasa aquí? Esto es un problema de remodelamiento de las arterias eh, pulmonares, ¿no? es decir, las arterias que llevan la sangre desde el corazón hasta el pulmón eso Lo que va pasando es para algo parecido a lo que pasa a la hipertensión de, del corazón izquierdo, por así decirlo, es decir, del territorio sistémico, la hipertensión que tiene todo el mundo. ¿Qué va a pasar? Que los vasos poco a poco se van a engrosar y ese engrosamiento va a provocar que la sangre le cueste pasar. Como le cuesta pasar la sangre, si os fijáis, este sería un corazón normal y este un corazón con hipertensión pulmonar, estos eh, vasos están muchísimo, muchísimo más finos porque no les llega la sangre para devolver, para, perdón, porque no está saliendo bien la sangre y lo que va a provocar es que como no le, le cuesta salir la sangre, el ventrículo y el aurículo derecha se van a congestionar, es decir, se van a dilatar y todo esto retrogradablemente va a llegar a afectar a todo el sistema venoso, por lo tanto vamos a tener edema, disnea, eh, problemas de insuficiencia cardíaca. Se ha visto, antes clásicamente se asociaba al gen de la endoblina 1, al gen de la perdón, pero ahora se ha visto que tanto Renduosler 1, tipo 1, como tipo 2, puede aparecer. ¿vale? Con lo cual es una complicación que puede aparecer en, en, en ambos tipos de, de pacientes con Renduosler, independientemente de la mutación. Otro tema importante son los pólipos, ¿vale? Este se aparece en una mutación más rara, no es de las frecuentes, creo que un 3 o un 4% aproximadamente de los pacientes con Rendu tienen esta mutación, que es la SMAD4, ¿vale? Aquí pasa algo parecido a los pacientes con una eh, poliposis intestinal eh, juvenil. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos pacientes que eh, su intestino está lleno de pólipos. Lleno de pólipos, pero hasta fijaos qué, qué nivel. Si veis, estos pólipos está, este intestino está completamente empedrado, es decir, está completamente lleno de pequeños pólipos. Estos pólipos en sí pueden sangrar, pueden doler, bueno, pueden sangrar sobre todo más que otra cosa. Pero no son un gran problema. El problema es que uno de estos pólipos. Eh, aunque no tienen una gran tendencia a malignizar, el problema es que hay tantísimos que alguno al final pues, puede malignizar, con lo cual hay que hacer seguimientos muy estrechos y en determinados casos incluso llegar a hacer eh, colectomías profilácticas. Pero bueno, estos son casos ya más raros y no son los frecuentes. Igual que la, el tema de la dilatación y la disección aórtica. ¿vale? El, los, los mismos pacientes que tienen afectado el SMAD4 pueden tener una dilatación de la aorta, ¿vale? que esta es una aorta normal y aquí como veis tiene, es un saco completamente. Esto, bueno, no da mayor problema hasta que lo da. Y el problema que da esto es que puede llegar a romperse y es una emergencia muy grave, ¿vale? Que se, hay que correr mucho. Parecido, pero no exactamente lo mismo, es eh, la disección aórtica. En ese caso no es que haya una... suele venir precedida una dilatación también, pero lo que suele haber es no dilatación directamente, sino lo que hay es una rotura de la capa interna, la íntima de la media de la aorta y va a provocar que se filtre sangre en la en los vasos, ¿vale? o sea perdón, en el propio vaso de la aorta. Y esto va a llevar a que esto poco a poco se vaya disecando, es decir, se separe una línea de la otra y la sangre se vaya metiendo por ahí. Esto al final acaba provocando un desgarro de la aorta que cuando sangran también, pues también es una urgencia muy, muy, muy urgente y que hace falta que se corra mucho para poder tratar a este paciente. Como conclusiones, eh, la telangitis hemorragica hereditaria no se caracteriza únicamente por sangrados, lo hemos visto, tenemos malformaciones, eh, manifestaciones asociadas o no a la presencia de malformaciones. Eh, las asociadas a malformaciones pueden deberse tanto a su efecto local, por ejemplo, los pacientes con hipertensión pulmonar, portar, los pacientes con, eh, por ejemplo, crisis convulsivas, con focalidad neurológica, por ejemplo, eh, o por cortocircuitos entre la circulación arteriosa, arterial y venosa. Entonces, pueden aparecer, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, ictus embólicos paradójicos, eh, encefalopatía hepática, eh, etc. ¿vale? Un poquito las cosas que hemos ido comentando antes. También hay manifestaciones no asociadas a las MAPs, como pueden ser la hipertensión pul arterial pulmonar, la patología aórtica y la poliposis. Bueno, muchas gracias por la atención. Me hubiera gustado mucho haber podido estar ahí. Esto es un, bueno, es el colegio que iba yo de pequeño, es el colegio Max y tiene un mural que la verdad es que me ha parecido muy adecuado para esto, que dice una frase del, de, del literato que decía: siento no estar con vosotros más que en si os aseguro que lo estoy de corazón. Así que espero que os haya gustado la charla. Lamento no poder recibir preguntas, pero bueno, encantado de poder haber han podido colaborar con vosotros y espero que os haya gustado la la charla.